¡Ándale! Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña en esta su tocada del primero de diciembre. No, muy, muy buenas tardes, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario. Eh, bienvenido a su programa Radiando en Cana. No sé por qué tengo la costumbre de ponerme este así, porque yo creo que veo a la gente. Pues, siento que sí, sí, sí, ¿no? Sí, yo creo, dicen que agarra mejor así. Así agarra más señal. No sé por qué, güey. Yo no lo hago. <risa> yo no lo no, hago. No, este, bienvenido a su programa Radiando en Cana, su, el primer programa de Radiando en Cana. ...del último mes del año, que es diciembre... ...estoy acompañado virtualmente por mi compañero Ismael Corona... ...¿qué onda? hi hi. hi hi. Bueno, este... estábamos, ...estaba yo sacando cuentas... ...bueno, saben que todo este... Esto, ...los temas o las preguntas... ...las sacamos de nuestro público morboso... ...digo, de nuestro público que nos sigue en redes sociales... Uh -huh. ...este... ...y... ...bueno, nos preguntaban que cómo era el tiempo en la cárcel... ...pues yo creo que igual que acá afuera... De 12, horas, de 12 horas, de 24 horas, de, igual son 365 días, pero ya dentro de la única diferencia que ya aparecen como años de mil días, 1500 días por año, chinga a su madre, ¿no? Es el si el juez ser. te pudiera sentenciar, te voy a sentenciar, usted va a estar años de 500 días aquí en la cárcel, no mames, no mames, me cae de madre que no delinques. <risa> pero como eso no lo sabes hasta que te detienen, pues te chingas, ¿no? <risa> Oye, ¿no? ¿Cuántos días te aventaste? Yo seis mil quinientos días. Traducido en, traducido en horas, fíjate. Me acordé mucho del soldado, mi canal el soldado, un saludo el soldado. Eh, le mandamos Hola. un abrazo. Acaba, murió su mamá hace poco, de verdad lo mandamos saludar. Un fuerte abrazo a mi canal Antonio el soldado. ¿Dónde, este, soldado. Bueno, yo estuve ciento mil horas en la cárcel. Son un chingo. Yo no sé cómo las vives. Bueno ¿Cómo sí pasó no sí la, ¿cómo, cómo pasa el tiempo, las sobrevives, las sobrellevas las trabajas te las fumas te las drogas te peleas, haces y deshaces pero pues no hay tiempo que no se cumpla ¿no? de verdad eh, y bueno, con, nosotros corremos con la suerte de encontrarnos eh, el teatro encontrarnos el teatro en nuestro camino de verdad eh, lo que hace casi 12 años que empezamos este proyecto de la Compañía de Tropa en Santa Marta Catitla el único que queda es mi compañero Cándido Alberto Herrera. Saluda a toda la familia de Negro allá por Pinatepa Nacional. Y pues él sí va a estar bastantes bastantes horas, horas bastantes días por allá. Esperemos que salga alguna alguna ley, Reforma. algo que le favorezca una, sí, algo que le favorezca para su sentencia. Es lo que esperamos, de verdad. Mucha gente está, pues está por no hacer nada. Es pues que mala onda, y hay otros que sí lo hicieron. Y estamos, y estamos conscientes de eso, de verdad, ya estando allá adentro llevando unos años, dices, ok, si mi castigo es estar aquí, pues lo asumes como tal. Pero en ese tiempo que estás ahí, surgen como piedritas en el zapato. No, no falta el que te está chingui-chingue, el vecino latoso, el otro, tienes que hacer, tienes que dar, tienes que llevar, tienes que proveer, tienes que estudiar. Y pues mucha gente desiste y se pone la corbata y ya no aguanta. Lo que pero pasa es pues que afuera, ¿no? Prácticamente que igual, que no hay un carro ahí, no tienes un carro, un perro. Un perro y una alberca. <risa> es lo que siempre decimos, ¿no? En la cárcel puedes encontrar de todo, es lo que dicen, pero este, nada más faltaría un carro, un perro y una alberca para que esté completo la situación allá en Hawái. Este, están las playas, pero pues esas son, están más fresas, ¿no? Muchos quisieran algo más acá, ¿no? <risa> oye, pero siempre, siempre oye. hay algo que, que, que te lleva a a vivir ese día, de verdad, a, a terminar ese día con vida, eh, con una esperanza, con un pensamiento positivo, de verdad, y pues la gente pensaría que no hay nada que hacer en la cárcel. No, yo escuchaba a familiares, no así estás ahí como escuchando, ¿no? la visita, güey pero si aquí tienes todo, tienes todo el tiempo del mundo. No, señora, señora, señora familiar, señora esposa, señora hija, señoras y señores, pues cuando estás en la cárcel también tienes obligaciones. Tienes que cumplir un reglamento allá adentro, un horario de trabajo, cómo mantenerte, cómo juntar durante toda la semana para que lleguen muchas muchos y se les dé algo de algo mucho poco de gasto o un apoyo para la familia acá afuera. Y pues de verdad, de verdad, si hay si hay tiempo sobre eso, organizarte es una putiza pero no es imposible. De verdad, de verdad nosotros sí lo lográbamos. Este, cuando estamos adentro tenemos que juntarnos a a reunirnos para, para estudiar cuando no nos no, no, no tocaba día de ensayo, tenemos que estudiar, hacer, planear y deshacer. Pues si nos juntábamos, hacíamos, hacíamos como ese tiempo. No es fácil, tienes que buscarlo, pero no es, no es complicado, ¿no? Pero pues todo para un bien, un bien común, ¿no? Para, tanto para como el grupo de teatro como para la población, pues también porque pues, están, están invitados a las obras de teatro que hacemos, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Saber que tienes tiempo para ti, saber que tienes tiempo para lo que te gusta hacer. Y estar consciente de que, pues, el tiempo es tuyo y tú lo manejas como tú quieres, como a ti te convenga. ya estando allá afuera o acá adentro. Una de las ventajas son las artesanías. Si eres artesano o aprendes a hacer artesanías, el deporte, el fútbol fútbol, este, hacer ejercicio, ¿no? en, el, en el mismo taller de teatro, en el taller de escenografía. O pues sea, sí hay. O también, tirando barra, ¿no? Como decías... Sí, también se le paga al juez. Estragón, ¿no? Así también se le paga al juez. ¿Sí? ¿Tiran? No. Concha. No, pues tú ves a alguien tirado. Yo me acuerdo mucho que una una, este, una experiencia que nos conta, nos platica Itari, que un día iba a pasar un güey acostado ahí en la peni dice, No, pues ponte a hacer algo, que tú no haces nada, pero en bueno, buena onda, ¿no? No, güera, dice, no, pues o sea, aquí así también se le paga al juez, dice, no. Sí, y de verdad, sí, hay gente que en verdad no, no sé cómo güera. aguantan, no sé cómo aguantan. Yo soy muy desesperado, de verdad, me desespero muy rápido y tengo que estarme moviendo, tengo que estarme moviendo o estar haciendo algo y ahí, y ahí adentro más. ¿Para Creo que qué? Pues son para las que fases del humano, ¿no? Son, tienen que ver con las emociones, así como de hoy estoy depresivo, sí. hoy estoy bien emputado, hoy quiero matar a medio mundo. Hoy, pues la neta no me da el día, no estoy bien triste, estoy bajoneado Sí, como hace rato que, que, que empezamos como como la conexión, yo decía a, a mal le digo: estoy emputado, estoy emputado ¿por, <risa> por esto, por esto, por esto y esto, nomás haciendo corajes desde temprano con el pinche carro, eh, eh, hablándole a una persona que según iba acá, pero pues no acá. este <risa> Y aprender <risa> a lidiar que, con eso, ¿no, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué te porque pasa, estando, no? no? Afuera te desquitas hasta con el perro. Pero allá adentro te desquitas con el mal puesto, güey, ese mal puesto también te puede dar en la madre. No sabes sí, con sí. qué te estás desquitando. No todo. Uh. Tienes que tienes que ser más estar más activas, si ¿no? De saber con, más, quién, al, con al, quién, vas quién vives, y con quién Pierdes el tiempo también si es que lo y estás. con quién peleas. Perdiendo. Sí. Claro. Y no no porque que, puedes ver puedes, puedes ver un güey que está tirando al barra, todo mugroso pero en la calle no sabes quién fue ese güey. No sabes quién era, exactamente. Okay. Mucha, mucha, mucha gente, mucha, muchas veces pasa así, hay gente que va llegando a la cárcel y no sabe, con, de verdad, en la cárcel no sabes con quién te estás metiendo. Tú puedes ver a alguien muy alajeado y afuera no era nadie y en la cárcel es aquel, o viceversa, en la calle era aquel y en la cárcel no es nadie, pero pues todavía tienen como la forma de ¿no? De mover las piezas. El pies, poder, ¿no? Pues, de cierta forma. El poder de hacer y deshacer. Pero, pues, ese es, la, ese es el tiempo en la cárcel, de verdad. Muy, la, ahorita, el, te lo puedo decir así, de, de, siempre hablamos de la penitenciaria porque es donde, pues, vamos este 72 horas a la semana. No. Fíjate, dos cuatro, sí, 72 horas a la semana estamos en la cárcel. Bueno, vamos a, la, a lunes, miércoles y viernes. <coughs> y no te das cuenta que toda la población, toda la población tiene algo que hacer sí. en... En la penitenciaria, la, yo hablo de la penitenciaria, en la penitenciaria no roba en interno, interno, no hay robos, eh, que vamos a meternos a la casa de tal, no, no, eso no existe en la penitenciaria. Y ese es este el trabajo de, de, de seguridad y custodia, ¿no? Pocas veces hablamos de seguridad y custodia, de, de los comandantes, no voy a decir nombres, pero de verdad, de los comandantes que se encuentran en la penitenciaria, tanto las autoridades, hacen todo ese trabajo de, como de hacerte saber que si es la cárcel, pero también es donde vives, donde convives con mucha gente diferente, diferentes pensamientos, y pues qué mejor que llevarla bien, llevarte la fiesta en paz, como decía mi abuelita, hay que llevarse la fiesta en paz, este, no sé por qué así, <risa> pero eh, es mejor, mucha, es, de verdad es mejor, es mejor, no son bueno, si les sirve este consejo para cuando caigan o delincan o por azares de destino llegan ustedes a la cárcel, pues hay que siempre llevársela por la derecha, porque, porque de verdad no nunca, sabemos, bien, ¿eh? nunca, sabemos, <risa> nunca sabemos, nunca sabemos, nunca sabemos ¿Cuándo podemos ir a parar a la cárcel? Y mucha gente dice, no, ese pinche está loco, chinga su madre, pinche loco, ¿no? No, de verdad, en la cárcel llegas hasta por lo que no te imaginas. Hay mucha gente que no se aguanta una mentada de madre y te acusa por X y X, y pues allá vas a dar. O simplemente el destino te hace que llegues a la cárcel. El mismo tiempo hace que pongas los pies en la tierra. La verdad, eso, eso pasa en la cárcel. ¿no? Y luego no es por tu delito, es por lo que ya debes, ¿no? Porque la factura está en el aire. A veces sí, no sí. la terminas pagando, tú la pagan tus hijos, ¿no? También sí. sabemos de, de historias de compañeros que pues no fueron ellos, fueron sus padres, pero pues el mismo entorno el familiar, pues es el que tú tienes que pagar la factura por los de tu sangre, ¿no? Sí, este, y, y es eso, es eso. Muchas veces no, no pensamos en, el, en los otros. Cuando delinque, de, el, lo que sí tiene el delincuente es que no, no piensa que lo, un día lo van a agarrar y que se va a llevar entre las patas a toda la gente que lo rodea, toda, toda, toda, toda. Y es cuando empiezan los problemas, llega la esposa, la esposa está acostumbrada a que le den dinero y no trabajar. Muchas eso Pasa mucho eh, con las parejas de, de, de los delincuentes, ¿no? La verdad, pues yo como me lo estoy llevando, mi esposa no trabaja, se dedica al hogar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lo agarran? Pues la chava no sabe, hacer, no sabe hacer nada, o bueno, o no la dejaban hacer nada. Tiene que ponerse a trabajar, y está bien, ¿no? Para salir adelante, ¿no? Pero pues, sí, muchas veces, este, pues es eso, los niños la sufren, la mamá, ya cuando sales, ya encuentras a tu mamá con una máscara de oxígeno, eh, ya encuentras a tu papá más cansado, ya encuentras, eh, pues a tu expareja viviendo con otro, con otra familia... Eh, y, tante, y tantas cosas así. no, Lo único que sí no va a cambiar va a ser la dirección de una calle. Eso sí se lo aseguro. Y el nombre, yo creo. Pero de ahí en fuera todo cambia. Y todo es a, a base del tiempo. Sea bueno, sea malo, como usted lo quiera ver. De verdad, el tiempo es muy... Pues el tiempo es lo que es, ¿no? La verdad. Muchos lo maldicen. Decimos en una se en la escuela, de, en la Universidad del Crimen. Muchos lo maldicen. De otros es su amigo. De otros lo hacen su, su enemigo. Otros lo odian, pero así te pongas a, con el tiempo a las patadas, nunca vas a ganar. El tiempo tiene su principio y su fin y vuelve a seguir. Y el tiempo no se acaba. ¿Por qué? Porque otra vez vuelven a ser, se acaba y vuelven a hacer, se acaba y vuelven a ser. Y tú no, uno sí se va haciendo más viejo, más canoso, más pelón, ¿no? Y pues es eso. y sí, la verdad, no luché contra barrito, el tiempo. Por ese eso el gorrito. No, ¿qué crees que es? Este? Es que no sé, me chegel? Pero mira, parezco un nido de pajarito, güey. <risa> ¡No vamos! <risa> parezco un nido de pajarito ya, güey. pasó ya, el tiempo que ya está, eres un nido, pinche Javi. <risa> mira, mira, mira, aquí está, mira. Mira, aquí está y aquí lo pones, mira. El nuevo look. Así. Ahí tengo unos sí, huevos wey. de gallina, te voy a poner uno para que nazca un pollito. así güey. <risa> que pase el no tiempo. No mames, wey. sí, güey. ¿Cómo pasa el tiempo, güey? me acuerdo no, me, mucho me de Mares ellos... en, en en Cabaret Pánico que decía cómo ha pasado el tiempo, ¿no? y decía que si sí, era era una escena eh, antes que la mía, yo le seguía después uh -huh. este y sí de verdad el señor Mares no no supo un señor de setenta y tantos años ahorita dónde quedó donde quedaron sus hijos, dónde quedaron sus familias, sus hermanos, sus padres y todo por pues cometer una bueno tomar una mala decisión llegar a la cárcel estar muchos años cuando salió, pues, estuvo con nosotros, pero pues estaba solo, el señor Mares sí estaba solo, yo por lo menos sé que tengo cuatro hermanos, ¿no? Un abuelo, <risa> ¿no? Dos hijos, ¿no? Y sé en dónde como ubicarlos, o sea, el señor Mares, ¿no? Eso también y es, es esa... un colchón, fue un colchón para nosotros, el apoyo familiar, y el... fue un colchón, porque no todos corren con, las, con la misma suerte. No, no todos corren con la misma suerte, no. y, y todo eso, todo, todo es a, a, a eso del tiempo, siempre vamos a... Siempre llegas al mismo punto que es el tiempo, güey. Eh, yo estuve casi 18 años, mi mamá sí quería que me quedara ahí, mi jefe no, ¿no? Y mi mamá sí le dijo, bueno, ¿y por qué se...? ¿Los otros les has dado oportunidad por cal ¿no? no? Y pues acá andamos ya en otro lado, ¿no? Pero este. Porque llegaste hasta la peni, ¿no, güey? llegaste hasta la No, ¿cómo? Bueno, en fin. El puro Saludo estigma, viejo, tuviste que, que trabajar con el estigma, ¿no, no? Sí, sí, con mi familia. Sí, no tanto con la gente de afuera, ¿no? Pero con mi familia sí, güey. No, así no. es que estaba en la peni. No mames, la peni, güey. No mames, todos esos eran rateros, pero pues este güey llegó hasta la peni. No mames, Es sí, la misma chingadera, ¿no? Pero bueno. Sí, también la no, tengo, una, tengo una prima y digo, oye, ¿cómo saben la isla la peni? Pues igual que todas. No es lo mismo. Y si supieron que la peni es la más tranquila de todos los reclusarios, mucha gente pediría su traslado para allá. De verdad, ya no es... El tío no es como lo pintan, como dicen, y todo es gracias al tiempo. A todo esto que han hecho las autoridades, recalco las dudas del sistema penitenciario, la cárcel ha cambiado, por lo menos en Santa Marta. Por, hablo de Santa Marta porque no tengo la, la oportunidad de visitar los reclusores en estos momentos, no le podría yo hablar, yo le hablo de la PENI, pues en la penitencia, Gracias al tiempo ha cambiado todo para, para bien de, tanto de trabajadores internos, persona que lo visita, ya parece como este parque de diversiones, ¿no? Pero este gente que lo visit, que la visita, ¿no? La verdad eh, ha cambiado mucho. De verdad, de verdad, si de un familiar lo invitamos a que pues, reflexione, vaya y se dé la oportunidad de visitar la cárcel, ¿por qué no? Vaya, véalo, míntele a la madre, abrácelo, y porque pues, no sabemos cuándo el tiempo se nos va a acabar y, si y vamos conocer, a estar lamentándonos. Y si quiere conocer una <risas> cárcel, en San Luis Potosí existe el CEAR es el sí. Centro de Artes de San Luis Potosí en el CEAR, es una... Dese una bien vuelta, dése una vuelta, igual. Es una mini igual Lecumberri, aquí, aquí, ¿no? Era como, mucha es como arte. esa estructura como de Lecumberri. Ahí estuvo este Francisco y Madero, hasta nos pasaron a la celda donde estuvo encerrado, ¿no? Aquí, aquí estuvo encerrado Francisco y Madero, ¿no? Yes, pues yes, está bien, bien y está bien chido, es bien porque ¿no? el, tiempo ha, el, el tiempo ha hecho que que él sea, eh, esa prisión se convierte en un centro de artes, ¿no? Y después de ahí, pues, hicieron la pila otro... Ese sí es Cerezo, ahí sí están los internos, pero usted puede ver cómo era la estructura de las cárceles antes. Y todo antes, lo que se puede antes, hacer... Y, se hay llama, la sí. y hay una memoria fotográfica ahí donde puede ver que, por si no tiene a quién ir a visitar, a un preventivo, a la penitenciaría, en San Luis Potosí existe esto... Y el tiempo pasa mejor con el arte, con la cultura, fue lo que nos ayudó sí, por el teatro. Fue lo que nos ayudó, Por la pintura, eh, el escribir, ¿no? Yo, yo recuerdo que en la academia me caía súper gorda, era así de, pero agarrar de nuevo un, un lápiz y una, eh, una hoja en blanco y escribir y luego leerme y luego pues ser libre mentalmente con el tiempo de aliado, porque si lo haces a pedo al tiempo, el tiempo te... Y... Dice sí, güey, sí, güey, sí, órale, ¿quién sigue, güey? Porque pues nada más eres tú, ¿no? Son un montón de internos. Sí, si nada más es uno. Es con... Fuera uno, pues imagínate. Se hace una congeladora de, de, de tiempo de personas, ¿no? Porque cuando salimos, más bien cuando entramos y llegamos, pues tenemos la imagen de ciertas personas, ¿cómo eran? Pasa el tiempo, pero ahí adentro no, más bien te vas adaptando a la institución, al sistema. Y sin sí. darse cuenta ya pasó el tiempo y cuando sales estas personas ya no son esa imagen que tú tenías en la cabeza. Ya cambiaron, evolucionaron, unas se quedaron, ¿no? También se vale que la gente se estanque. Pero luego, ¿qué sigue, no? Volverte a adaptar en tu libertad, volver a hacer tiempo. En o la ¿Cómo aprovechar tiempo. ese tiempo, no? Hay una sí. pausa en el tiempo. <risa> Hay una pausa en el tiempo, sí, sí. Un saludo a Lick. Arriba, ¿quién sabe en qué regreso andará ahora? Pero. No okay, salido... Ya, pero ya volvió a entrar, creo. Uh, qué es lo que dicen las malas lenguas. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Este, Bueno, como todo tiempo tiene un principio y un final, eh, estamos a punto de, ser, de terminar este programa, de verdad. Lo invitamos a que nos sigan en redes sociales, nuestro Face, estamos como compañía de Teatro Penitenciario, en el Twitter, arroba penny Nuestro correo, Teatro teatroprision, Mi nombre es Javier Cruz integrante y conductor de este programa, con, junto con mi compañero Ismael. ¿Algo más que quieras agregar, Mayelin? Hay que aprovechar del tiempo, ahora que estamos confinados, hay que ponernos a hacer cosas y no estar con la mente, porque luego es bien traicionera. Nos lleva más por el lado oscuro, ¿no? Y eso que estamos afuera en el lado de luz. Pues hay que ponernos, no sé, a, a ser conscientes de lo que tenemos, cuatro paredes, una puerta, a quienes tenemos a nuestro lado, y hay que aprender a escuchar, hay que aprender a ver a observar, a poner atención y qué mejor que ponernos atención a nosotros mismos Sí, pues bueno, esto fue su programa Radiendo en Cana, el primero del mes de diciembre pues ánimo delincuencia vámonos que ya nos vieron yeah.